El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El 27 de abril asistí a una conferencia internacional sobre África en la perspectiva del G20, que como sabemos incluye los países industrializados además de los países emergentes. Una de las voces más relevantes fue la voz de la expresidenta de la República Centroafricana, Catherine samba panza En su experiencia en el periodo de transición entre la guerra civil y el momento de paz en el país, nos decía que la piedra fundamental para toda seguridad, estabilidad, reconciliación y desarrollo es la buena gobernanza. Buena gobernanza que significa incluir a todas las partes, escuchar al pueblo, que significa propiciar una diversidad eh, en la que se integra todo el mundo, la participación ciudadana, la diversidad y que, y que favorece una productividad a nivel nacional. Esa productividad implica mano de obra, implica eh, inversión eh, empresarial y también requiere eh, la colaboración, la participación ciudadana. Y decía como los ejemplos de los países más, que más desarrollo conocen en África son los países que no basan su economía, su desarrollo, su productividad en la exportación de productos naturales o minerales, sino que diversifican esa productividad. Y daba los ejemplos de eh, Costa de Marfil, Senegal y Ghana, también Kenia, Sudáfrica, eh, Botswana, etc. Y daba como ejemplo primero a Ghana, diciendo: Ghana es el país con una participación social y un dinamismo social eh, mayor. Quizá este dinamismo productivo, participativo de Ghana es su principal riqueza como puede ser la riqueza de todos los países africanos. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.